Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita. Bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo, no se te olvide suscribirte para que no te pierdas ninguno de estos videos y no se te olvide activar la campanita de notificaciones para que sepas cada cuando subo un video. Chicos, en este video les voy a enseñar, estoy muy emocionada, les voy a enseñar a hacer este suéter que tengo puesto. Oh my gosh, vi una foto en el internet, en Pinterest, y, este, y me enamoré. Dije, yo lo puedo hacer. Y ahí tengo un suéter negro guardado y es muy fácil de hacer. Así que vamos a comenzar. Bueno, primeramente lo que necesitas es un suéter negro. La verdad, puedes usar una camisa si quieres, una camisa larga, una camisa de manga cortita, pero que tenga manguitas, pues. Este, o puedes hacer tu propia camisa, pero pues para más fácil, pues mejor agarren cualquier suéter que tengan por ahí que ya no usen. Y después lo que vas a hacer es conseguir estos little tassels, estas cositas. Este, ustedes saben que no me sé los nombres de las cosas, pero ustedes saben cómo se llaman. Así que van a conseguir un paquetito de estos. Yo sé, les voy a dejar aquí el número de cuántos usé exactamente, este pero puse 9 aquí, 8, 9 y 8 y luego creo que como... 8 aquí en las mangas. Este le pudo haber hecho, pues, le pudo haber puesto poquitas más, pero así me gustó tal cual. Y lo único que tienes que hacer es con un pedazo de cinta vas a hacer una V de esta manera y por la parte de atrás. Y después uno por uno vas a ir cosiendo tus casos También los puedes pegar con pegamento especial para tela o si de plano no tienes eh, silicón yo he puesto con, con silicón la verdad no sé qué tanto al momento de lavarlas no sé si se despeguen yo he usado silicón y la verdad que funciona así que si quieren usar silicón adelante ahí me platican cómo les fue y este y ya cuando termines este ya tú decides si les quieres poner más o, o menos o no sé ahora en el suéter original este la chava aquí tiene otra hilerita de casos por la parte de abajo. Este, yo decidí dejarlo así porque uno es mucho trabajo, pero porque me gustó cómo, cómo se ve. La verdad que es un estilo, que el estilo se ve casi igualito este, y la verdad que quedé muy contenta con el resultado. Aparte te vas a ver un poquito más delgada como ves aquí, como que se. Hace que esto se hace más grande, como que el pecho se hace grande y la cintura se hace así chiquita, chiquita. Esa fue mi parte favorita de este suéter. Chicos, últimamente me ha estado gustando muchísimo hacer ropa o, o renovar ropa vieja como esta de aquí este, y como la camisita que hice la semana pasada este, y voy a estar haciendo muchísimos videos más de estos este, así que no se les olvide suscribirse para no para que no se los vayan a perder porque vienen cosas muy muy buenas este, y estoy muy emocionada también por la semana que viene. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este video, espero que les haya gustado este DIY, a mí me encantó, se ve súper bonito y también la parte de atrás se ve súper súper cute y pues bueno chicos, ahora sí ya me despido. No se les olvide también checar estos otros videitos de aquí y, este, y no se les olvide seguirme en Instagram porque voy a estar subiendo fotos muy padres por allá también. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima.